Yo contacto con Darío Leaga, que está en la línea. Eh, debo informarle a Darío que estamos en el aire en el programa. No sé, Darío, si podrías eh, darnos algunas informaciones con relación a la denuncia que acabas de hacer en el día de ayer. Eh, sí, eh, buen día, Wagner, y buen día de mañana. Buenos días. Y buen día a toda la familia, a toda la familia uh -huh. Telenor. Me está quitando, me está quitando el dinero. Sí, sí, vamos a ver. ¿Cuál es la... la eh, vemos que usted ayer trascendió una información donde usted dice que en la República Dominicana eh, se vende leche que no es leche y queso que no es queso. ¿Pudiera explicar eso, Darío? Eh, sí, claro. Eh, fíjate, en, en el país, la en el Consejo Nacional de Fomento de la Leche, que es el CONALECHE, que aplica la Ley 180.01. Nosotros, en la pasada administración, eh, logramos en dos años eh, sacar a flote, por consenso, mmm, del de Estado Dominicano, la Asociación de Ganaderos Aproleche, la Asociación de Productores de Queso, los industriales, los importadores, Salud Pública, Ganadería industria y comercio te estaba hablando el, el estamento pro consumidor que tiene que ver con la comercialización en República Dominicana de los alimentos que consuma el pueblo dominicano ese reglamento lácteo según la clase eh, agropecuaria que agrupa lo que llama la cadena láctea era eh, de espera después de 40 años de lucha eh, eso llegó al consultor jurídico de, de la pasada administración y lo dejó encabezado para que quizás futuras eh, eh, administraciones como la actual del señor presidente Abinader pues lo pusieran a flote esa palabra de que República Dominicana es el único país del mundo donde se vende leche que no es leche y queso que no es queso es que es una realidad porque esa ley que es la ley del reglamento lácteo va a aplicar un ordenamiento no solamente en la producción de la leche, sino en la transformación, en la transportación y también en aquellas queserías que producen queso dominicano y derivados. Y también en esas grandes industrias que te producen leche pasteurizada y leche UHT. Ese, ese ordenamiento con esa ley, hasta que esa ley, salud pública, no la cojo y la aplique, en República Dominicana se ve tardando esa frase que no es lapidaria, es una frase del señor eh, de Pablo Contreras, el papá de Pablo Contreras, que decía que eso era en la época de Balaguer, que aquí había leche, que no es leche, que eso, que no queso. Y han pasado 40 años y todavía estamos con, con la misma frase. Cuando tú vas al supermercado, tú encuentras queso dominicano de buena calidad y de mala calidad, pero también ligado con queso dominicano y queso importado, donde eh, la, la, la, la etiqueta está violada. No es la realidad con que está hecho ese queso. Por eso que hay muchos niños que comen cualquier derivado lácteo, ya sea nacional o importado, más el importado, y le produce una serie de malestares. Esos son alergias alimentarias y la gente cree que, eh, que le cayó mal o no. Es que eso está hecho con alérgenos llamados extensores lácteos como fécula de maíz, soya, eh, eh, grasa vegetal, eh, extensores. Y una serie de componentes que realmente lo que vienen a es a debilitar la, la, la, la, la salud del pueblo dominicano. Y por eso la denuncia es eh, de parte de nosotros y fue una invitación que me hicieron eh, justamente nuestro amigo de Wilson Pichardo que eh, mañana saldrá al aire de 8 a 9 en Teleradio América, cadena hermana eh, de, de, de Telenor en República Dominicana. Darío. Se han acercado a ustedes o si. Ahí mismo, catorce mil y cincuenta. ¿Me escucharon? Eh, excúsame, excúsame, este, eh, eh, repíteme de nuevo. Me escucha Darío. Sí, buen día. Buenos días. Eh, le preguntaba si ustedes eh, se han acercado a Proconsumidor o si tienen conocimiento si Proconsumidor está tomando medidas o cartas en el asunto. Yo decía eh, en un momento aquí en el canal que compramos una leche que viene en unas cajitas en los supermercados y colmados, que eso sabe, ah, o sea, eso es agua. Uno dice pide leche, pero sabe que en el fondo no está consumiendo leche. En ese sentido, ¿está el gobierno haciendo algo o ustedes se acercarían? Mira, es que está llegando leche hecha en los Estados Unidos, está llegando leche hecha en Murcia, en España, está llegando leche de Kazajistán, sí, sí. está llegando leche de Reino Unido y de Rusia, sí, sí. más barata que la República Dominicana. Eso no es leche y por eso es que le estamos alertando al país que ese reglamento la que, y esos quesos que están llegando en las mismas condiciones, ya vencidos, los gobiernos, para votar los estos y no dárselos a su población nada, lo que hace es que se lo da a comerciantes inescrupulosos. Lo exportan y el mercado dominicano, si no hay una buena legislación de chequear esos productos, entra fácilmente al mercado dominicano porque tú lo compras esos que son esa leche en línea y con un furgón con dólares y que venden, ya no hay ningún tipo de problema. El problema es que aquí debe exigirse en República Dominicana lo que se llama el etiquetado de origen que es dado por la compañía que fabrique su producto. Darío, eh, ¿quién es el encargado de supervisar la calidad de los quesos, la calidad, por ejemplo, de la leche, eh, ¿Dónde se hace ese proceso? ¿Se hace previo a... ¿Se hace ya en los supermercados? Mira, eh, República Dominicana eh, hace varios años inauguró el laboratorio de aduanas el más completo se decía en Centroamérica y el Caribe Salud Pública es la regulatoria de la ley de salud en la República Dominicana y es la única que puede ir y cerrar una empresa, cerrar una fábrica de queso, una fábrica de leche, una fábrica de leche UHT o puede decirle a un producto extranjero. Este no entra aquí, hay que decomisarlo. Salud pública. Hoy yo puedo decirte que es como la temporada ciclónica que es por tiempo que viene y te asusta, cierra una cuanta y detengan dejan luego que la sí. ley no se aplique. Por eso es el llamado, la ley está ahí en la puerta de despacho del presidente Abinader y es como te digo, la cadena de acta duró 40 años solicitando esto y ya la tenemos en la mano y no se está poniendo en aplicación. Darío, entonces, ¿qué están haciendo ustedes además de esta denuncia? Eh, ¿Se han dirigido ustedes a alguna institución? ¿Ha intentado reunirse con el presidente de la República para tratar de resolver este problema? Mira, es que todo no puedes tú ir y resolverlo al presidente de la República. Para eso hay un ministro, para eso hay un director de Pro consumidor, para eso están los directores nacionales, los ministerios de, de, de, de, de, de, de, de, de Agricultura, eh, en la, en la Dirección General de Ganadería, que tiene que ver las importaciones, dar permisos fitosanitarios y No hay que llegar al presidente de la República. El presidente de la República, usted resoluta y usted le informa. El hombre lo que tiene que hacer es coger lo que hacen sus subalternos. Nosotros lo que estamos haciendo es, y en este caso ya lo dimos en alerta, eh, se, lo, se lo mandamos al a a Conaleche, en la que aplica la reglamentación láctea. Y en el día de hoy ya se lo mandó a través de nuestra amiga Consuelo de Pradel a, a, a Eri Alcántara, que es el director nacional de Proconsumidor. Y esperemos que en la próxima semana el sector lácteo sea convocado por don Eri Alcántara para que nos ayude con salud pública a la aplicación de este reglamento. Bueno, pues muchísimas gracias Darío Leaga por estas informaciones importantísimas que ha ofrecido aquí en el programa de mañana. Gracias Darío. Bueno. Y, y, y, y por favor al dominicano que aprenda a leer las etiquetas. Water. que aprenda a leer, a leer, las, leer las etiquetas. Yo A leer las etiquetas Una pregunta. para que no compren queso, que no es queso, y leche, que no es leche. Gracias, buen día. Eh, eh, ¿Te quiere, Karen, hacer una última pregunta, Darío? ¿Estás ahí? ¿Perdón? Eh, sí, en ese sí. mismo sentido, Darío, le iba a preguntar. En ese mismo sentido, usted habló de las etiquetas, que es lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de comprar queso. No hay una costumbre o cultura o educación de eso. ¿Qué más podríamos hacer? Aparte de leer las etiquetas, porque también hay que conocer de, de, claro, sí, cómo se fabrica. Porque, por ejemplo, ah, sí. yo veo que dice fécula de maíz, que diga de so, soya, yo no sé lo que estoy viendo, Darío. Cuando yo voy a elegir un queso al supermercado, o en el colmado, no, vamos al supermercado, ¿qué debo de tener en cuenta? Mira, la ley, la reglamentación, la y esa ley también va a regularizar a los supermercados. Los supermercados no te pueden coger leche de almendra, leche de soya o leche de arroz y mezclarla con la leche de vaca. También, también no pueden coger leche de vaca de producción nacional y ponerla junto con la importada. Es sí, que debe de llevar un reordenamiento, inclusive en el marketing de venta. Por eso es que la ley es muy amplia. Y quizás, Wagner, es que no quieren aplicarla. ¿Tú me entiendes? Porque sí. realmente es una ley que, que reglamenta no solamente a que el ganadero produzca una leche de, de higiene, grado A, grado B, sino que el que la transporte tenga su permiso sanitario de transportación, ¿tú me entiendes? Pero que el que la transforme, ya sea industrial o no, lo que le venda a los consumidores sea una leche que está bajo, bajo la norma eh, este, 50, que es la ley del etiquetado y la ley del envasado en la República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias, Darío Leaga, por la intervención en el programa en el día de hoy con relación a la problemática que se está dando con estos productos lácteos. Gracias, Darío. Gracias. Bueno, Vamos. Bien.